El nacimiento del espiritismo En 1848, la familia Fox llegó al pueblo de Hittsville, Nueva York, para instalarse en una vieja casona que tenía fama de estar embrujada. John Fox, el padre, era un sólido creyente de la iglesia metodista, que no estaba dispuesto a dar crédito a rumores supersticiosos Así que haciendo caso omiso de las advertencias, tomó posesión del lugar con su mujer y sus dos hijas, Kate de 7 años y Margaret de 10. Muy lejos estaban de sospechar los Fox que poco tiempo después iban a ser protagonistas de una gran aventura psíquica que todavía no concluye, el espiritismo. Tres meses después de su arribo empezaron a escucharse en la casa golpes y ruidos inexplicables Primero eran muy esporádicos y se oían solo al atardecer, pero pronto empezaron a despertarlos en plena noche, repitiéndose con una frecuencia tal que la mujer y las niñas se encontraban realmente atemorizadas. Aunque la pequeña Kate, dentro de su miedo, mostraba interés por las cavilaciones de su padre, este quería resolver a toda costa el enigma, pues estaba convencido de que debía haber una razón lógica que lo explicara. No pasaría mucho tiempo antes de que los Fox comprendieran de qué se trataba. Y fue precisamente la noche del 31 de marzo de 1848 cuando vivieron la experiencia que habría de convertirlos en los iniciadores del movimiento espiritista. Temerosos de que los ruidos se presentaran nuevamente, aquella noche los Fox se acostaron bastante temprano. No habían hecho más que acostarse cuando aquello empezó de nuevo. Contó después la señora Fox las niñas se habían levantado de inmediato pero a diferencia de otras noches no mantuvieron una actitud pasiva Kate en particular ya estaba cansada de que la asustaran y al escuchar los primeros golpes empezó a hacer ruidos semejantes con las manos al mismo tiempo que exclamaba haz lo que yo hago después confesó que no supo bien que la impulsó a actuar de esa manera pero cuál no sería su sorpresa y la de los otros miembros de la familia cuando al dar unas palmadas el misterioso ruido la imitó, repitiendo exactamente el mismo número de golpes que había dado. Parecía como si fuese una mano invisible la que respondía. Imitando a su hermana, Margaret decidió entrar al juego y dijo, «Ahora haz lo que yo hago». Al mismo tiempo quedaba cuatro palmadas contándolas en voz alta. Actos seguidos escucharon cuatro golpes idénticos a los de la niña. Y entonces sí, su susto fue mayúsculo. En aquel instante, relató la señora Fox, se me ocurrió hacer una prueba. Pedí al golpeador que me dijera con golpes la edad de mis hijas. Inmediatamente oímos los años que tenían ambas, con una pausa intermedia para distinguir la edad de cada una, hasta llegar al número 17. La comunicación con los muertos. El más admirado de todos era el escéptico John Fox. Aquello no podía ser. Necesitaba convencerse y por ello casi obligó a su mujer a seguir haciendo preguntas al misterioso golpeador. La señora Fox inició el nuevo interrogatorio preguntando. ¿Es un ser humano quien contesta con tanta exactitud a mis preguntas? No hubo respuesta alguna. Ante esto, la señora volvió a preguntar. Es un espíritu si es así golpea dos veces recién había terminado de hablar cuando se escucharon dos fuertes golpes los fox aún no lo sabían pero en ese momento se estaba iniciando la época de la comunicación con los espíritus de los muertos en las noches siguientes se repitieron experiencias similares y el propio John Fox tuvo que aceptar que habían encontrado la forma de hacerse entender por parte de una presencia invisible y recibir sus respuestas. El temor natural que en un principio había sentido la familia dio paso al asombro y luego al entusiasmo. Así los Fox divulgaron entre sus vecinos lo que estaba ocurriendo. Pronto se organizaron veladas, las primeras sesiones espiritistas de la historia para escuchar extrañas conversaciones entre la familia Fox y el espíritu golpeador. A ella asistían amas de casa y jefes de familia, picados por la curiosidad. Entre los primeros visitantes se encontraba un tal Isaac Post, quien tuvo el acierto de idear un método más eficaz que el sí o no, para establecer comunicación con la misteriosa entidad. A cada una de las letras del abecedario, Post les dio distintos valores numéricos en relación a los golpes así la letra a correspondía a un solo golpe la letra b a 2 y la letra c a tres, etcétera el nuevo método dio buenos resultados ya que ahora era posible obtener respuestas muy elaboradas compuestas por varias frases y de esta forma fue como los fox interrogaron al espíritu acerca de su identidad averiguando que en vida había sido un comerciante que habitó la casa durante algún tiempo y murió asesinado. Sus victimarios, dijo, lo habían enterrado en el sótano. John Fox decidió entonces iniciar la búsqueda del cuerpo. La excavación en el sótano fue muy accidentada, ya que se encontraron gruesas capas de piedra y mucha agua. Pero finalmente, a medio metro de profundidad, encontraron una tabla y debajo de ella fragmentos de huesos humanos. Esta otra parte de la historia no habría de concluir sino hasta 1904, cuando el periódico Boston Journal del 23 de noviembre consignó en sus páginas que, al derrumbarse un grueso muro que se encontraba a un metro del sótano, dejó al descubierto el resto del esqueleto. Respecto a la identidad del comerciante asesinado, los Fox fueron informados por el espíritu que se trataba de un tal Charles B. Rosman. Sin embargo fueron vanos los esfuerzos para averiguar si realmente había existido un individuo con ese nombre y que hubiera habitado la casa como quiere que sea la aventura ya se había iniciado la fama de los fox corrió por todos los estados unidos y cruzó el atlántico de todas partes llegaba gente que quería asistir a las sesiones y pronto los fox se vieron en dificultades entre otras cosas, fueron expulsados de la iglesia metodista y obligados a abandonar la vieja casona, acusados de provocar escándalos. De este modo, tuvieron que emigrar a Rochester, donde se instalaron en la casa de unos parientes. Pero también en ese lugar se produjeron los ruidos y siguieron las conversaciones. ¿Había seguido el espíritu a los Fox hasta su nuevo hogar? ¿O acaso eran ellos mismos los que producían todo el fenómeno? La respuesta más aceptada es que la familia Fox, principalmente las niñas, tenían grandes dotes de mediums, cosa que se encargarían de probar a lo largo de su vida, Kate y Margaret, a las cuales se le unió otra hermana casada, Leah. Se dedicaron de lleno a la mediuminidad y ofrecieron demostraciones en todas partes del mundo, entrando en comunicación con toda clase de espíritus. El ejemplo de la familia Fox fue seguido por legiones. En todos los países surgieron grupos y círculos para la comunicación con los espíritus de los muertos. Unos años más tarde, Alan Kardec fundaría con gran pompa la nueva religión, llamándola espiritismo. Pero todos están de acuerdo en señalar aquella noche del 31 de marzo de 1848 como la fecha histórica en que por primera vez se tendió un puente consciente entre el mundo de los vivos, y el de los muertos. Si te gustó el video, dale like. No olvides compartir y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Oxla Castro y nos estaremos viendo en otro video. Si te gustan mis videos y quieres que siga haciéndolos, te espero en Patreon para que puedas ser mi patrón. Y así, hacer los videos que gustes. El link te lo dejaré en la descripción de este video.